Ahora quiero darle la palabra al candidato de la juventud venezolana, el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. juventud, ¡viva la juventud!, ¡vivan los estudiantes! cada vez que yo me reúno pues en estos círculos de jóvenes de la primera juventud, ustedes están en la primera verdad algunos pasando a la segunda cuando más ¿Ah? Algunos pasando a la segunda, digamos que están en la primera pues Entonces, como dijo algún poeta, ya no recuerdo quién La juventud contagia Es como el fuego Contagia Y nosotros los que estamos ya en esa cuarta o quinta Nos contagiamos de pasión De la llama, del fuego Eterno Porque no hay no hay esencia para la eterna juventud sencillamente la juventud es eterna la juventud verdadera es eterna es la llama eterna, el fuego sagrado y cada vez que yo me reúno pues recuerdo aquella mi juventud primera y de allí me vengo como en un tropel de recuerdos hasta el día de hoy para decirles muchachos desde lo más profundo de mi corazón y de mi amor No se dejen robar el futuro A mi generación le robaron el futuro Nosotros soñábamos con el 2000 Y llegamos al 2000 en el centro de una crisis espantosa Una generación, la nuestra Que se fue a las montañas nos fuimos a rebelión muchos cayeron, murieron o fueron a la cárcel fueron perseguidos a muchos se les apagó la esperanza se quedaron en el camino ahora el futuro de ustedes está aquí presente, ahora el futuro de ustedes ya comenzó es el siglo XXI, no se los dejen robar, de mi parte les juro, muchachos que son como mis hijos, los hijos de mi vida, que haré todo lo posible para que a ustedes no les roben el futuro. Todo lo que pueda, todo lo que podamos. Los grupos populares que en Guarena, los grupos populares que en Petare, los grupos populares que en 23 de enero en Katia salieron a protestar contra las políticas de shock de Carlos Andrés Pérez, contra el incremento del agua, de las tarifas de transporte, de la electricidad, de los alimentos y todo aquello que configuraba el consenso de Washington y la imposición del imperio sobre este pueblo explotado ya durante tanto tiempo. Ninguno de esos compatriotas que salieron a protestar ...estaba planificando o había planificado una revolución... ...pero salió la revolución... ...se asomó... ...la vimos... ...cuando nació... ...el Caracazo. ...veinte años... ...pasaron diez años... ...fueron diez años muchachos... ...ustedes eran niños... ...quienes nacieron aquí en el 89... ...en el 90... ...en el 87... ...85... 86, 87 ¿Sí? Ustedes son los hijos de la tormenta pues Ustedes son los hijos de una tormenta de amor Ustedes son hijos de una revolución muchachos Ahora conviértanse en padres de esa revolución Padres y madres Háganlo Estudien mucho, no se contaminen, no se contaminen con las malas mañas del pasado. No permitan que sus espacios se contaminen de corrupción, de antivalores. No, miren, en 1960 siempre hago esta cita, Jean Paul Sartre escribió, un buen trabajo después de haber visitado la Cuba revolucionaria y él escribió lo siguiente leo puesto que era necesaria una revolución las circunstancias designaron a la juventud para hacerla solo la juventud experimentaba suficiente cólera y angustia para emprenderla y tenía suficiente pureza para llevarla a cabo. Hoy les digo yo a ustedes, parafraseando a Sartre, ustedes lo tienen. Ustedes tienen la suficiente pasión. Ustedes tienen el suficiente amor. Ustedes tienen los suficientes sueños Ustedes tienen la suficiente pureza para hacer realidad esta gran revolución bolivariana. Háganlo. Asuman y sigan asumiendo su papel en la batalla, muchachos.